Hola a todos, yo soy Richie. Yo soy Jato y esto es Flow Tasters. ¡Woo! Bueno, aquí súper emocionados de ver un nuevo video de un nuevo tema de la industria de la música. De Hoy con Rosalía y Travis Scott. Sí. Eh, pues ya por, hecho, por eso suena prometedor. <risa> Sí, estamos emocionados de ver esto, yo, pues la verdad, estoy muy ansioso porque soy súper fan de Travis Scott. Pero antes de entrar a comenzar a ver el video, le quiero decir a la gente que nos está viendo que se suscriban a este canal de Flow Tasters, que somos Richie Yato, dos artistas publicistas que estamos aquí analizando la música y los videos desde el ojo publicitario y también musical. Así que, por favor, suscríbanse. Eh, no olviden comentar y darle like a este video. Bueno, sin más tardanzas, vamos a ir con esto que es. Tekken de Rosalía y Travis Scott. Bueno, vamos a estar parando un poquito así para que no tengamos problemas con eh, derechos de autor, entonces que no nos vayan a bajar el video. Así creo que, eh, pues, como para comenzar un poquito, hablando de que estando la primera vez que Rosalía y Travis Scott colaboran, ya Rosalía estuvo en un remix de Travis Scott. Uh, creo que fue High in the Room, High is in the Room. Y pues ahorita no sé cómo lo, cómo lo estás viendo, Rich, hasta el momento. Eh, pues se ve bastante... Eh, pues se ve muy, muy americano, norteamericano, por llamarlo, con uh -huh. este estilo de hip hop. Y, en cuanto al, al videoclip, se ve como esa, esa, ese estilo de producción muy, muy de... De, muy, muy gringa, ¿no? Se, se ve nomás en el, en, el, en el lente, es un gran angular y como, como el mood, ya por ahí... Explica, explica, muy, explica un poquito, muy... poquito qué es gran angular, como para la gente que es. Es un, lente, es un lente que hace que se que, que sea se más amplio como, como el cuadro, como la escena, mejor dicho, que uh -huh. sea un poquito más rectangular, que abarque más espacio y más detalles. Eh, Digamos que llevando ese, ese, ese, ese cuadro al extremo se volvería un hoja de pescado, que es cuando uno ve como, como, como si se formara un, un círculo en la mitad y alrededor y, y se alcanza a ver mucho, pero se ve como distorsionado y como que solo el foco está en la mitad. Eh, es para que me hagan ente, dar a entender un poquito, es como lo más mínimo de llegar a ese, a ese, a ese cuadro. Sigamos sí, con este video. Wow, wow, wow. Rosalía sí que sabe. No, Rosalía es, es una tesa, es una tesa, es como, es una genio. Uy, como que, o sea, a cualquier género que entra, entra con un estilo, pero primero que duro, impacta. Y segundo que se siente como que diferente en algún momento. O sea, estamos escuchando el beat, el beat está brutal. Sé que el beat lo desarrolló eh, DJ Nelson, o sea, son esos beats, o por lo menos ella está muy esperada en DJ Nelson, que ella es uno de los, de los amantes número uno de DJ Nelson. Pero estoy aquí súper ansioso cómo va a entrar Travis, o sea, que... O sea, me acuerdo que eh, en High room creo que Rosalia dijo algunas palabras en inglés, pero pues la mayoría sí, con español, ¿Cómo será con Travis. Sí, sigamos mirando a ver qué... Oh. Muy bueno, muy bueno. Uy. Eso Jefura. tiene mucho, mucho, mucho nivel, la verdad. Ya. Uf. Eh, es que te puedo decir, digamos que trato de ver, verlo de una manera objetiva, pero es muy difícil, como que ya es. Es, eh, es, es que lo, lo envuelve a uno, ¿no? Lo, lo hipnotiza todo, la puesta en escena, el beat. El, el estilo de ambos. Estoy eh, de acuerdo contigo en que Rosalía es una artista de esas que nacen cada 10 años, o sea, como que... Casi, no, cada que, 50 años. Cada, sí, o sea, es de esas artistas que uno sabe que va a ser leyenda apenas ahorita, que no sé, lleva poco, no más de 5 años en la industria. No, no, ella lleva mucho más tiempo, ella es, eh, ella comenzó desde muy muy joven, pero como tal comercial grande, o sea, global, global, no, no ella incluso más antes estaba trabajando, pero como global, podemos decir que cuatro años se hizo conocer. Exacto, digamos que, que desde. Desde eso, uno, uno ve desde su, sus sí. inicios que va a ser una leyenda esta, esta artista, Rosalía. Okay. Es un nivel muy bravo, uh -huh. tiene un estilo propio, desde su flow, desde su estilo en, en la voz, su expresión corporal. Es una cosa... Loca. Sí, no, está genial, pero a mí una de las cosas que tengo que resaltar acá es a Travis Scott sí. eh, en, cantando en español, o sea, haciendo... o sea, es... O sea, como que de una te te da la cabeza porque no estás acostumbrado, pero suena como si lo hubiera hecho toda la vida. O sea, suena como, no se, no se siente como que raya eh, el tema, al contrario, le agrega. Y con la, la armonización que hacen con Rosalía, o sea, cuando empiezan a cantar los dos, eleva el tema. Pero una de las cosas que me parece brutal y para destacar, que no muchos productores hacen, ahí se está escuchando algo raro por ahí atrás, que, algo, que no, muchos no productores hacen es que, al beat empiezan a, a, a descomponerlo y a trabajarlo de nuevo dependiendo el artista que se mete. Generalmente lo que hace uno es como que hay un beat y los artistas cantan todo sobre ese beat y lo dejan así. Pero hay otros productores que cogen el beat ya construido y después del de chanteo o los versos de los cantantes reconstruyen el beat para que se acomode más a la voz de, de cada artista. Y aquí pues suena completamente la versión que hace Rosalía a la que hizo Travis Scott. Pero bueno, terminemos con esto. Canadá, Nico Méndez. En colaboración con Directors Bureau. Eh, Nico Méndez es también de los directores que ha trabajado con Rosalía en otras producciones. Creo que creo que malamente soy dirigida por, por Nicolás Méndez. Also known Canadá. Canada. Also significa el alias, le dicen Canadá. Eh, um, no, brutal, brutal este video. Creo que queda un pedacito. Sí, hay un otro. ¿Ah? ¿Qué, qué es TKN? Tekken, no sé. No sé, buena pregunta. No sé. Tekken. Estaba esperando a ver si en algún momento la canción, como que decía, sí, pero no, no, no supe. Sí, o yo, sea, yo llegué a pensar en un momento que significaba Tekken, pero por la, por, la, por la entonación es Tekken. Me hace pensar en el videojuego, pero. La verdad es que no sé, no sé, no sé, pero... Bueno, si saben y, y pueden ayudarnos, coméntenlo acá de una vez, porque hasta el momento no sabemos, seguramente ahorita vamos a investigar, pero, pero si nos pueden echar una manito y, y, y decirnos qué significa TKN en esta canción. Súper eh, bueno. Bueno, Jato, entonces vamos a... A lo... A lo a lo importante, lo bueno, lo malo y el aprendizaje como artistas de, de esta obra de maestra okay. de Aquí un dato, como antes de entrar a, en detalles, eh, Rosalía comentó en una entrevista ah. que esta canción está, estaba lista, o por lo menos está, o se, se creó desde enero del 2019, o sea que la canción... Eh, se grabó, o sea, Travis grabó todo, parece que Travis entró al estudio con Rosalía, escuchó esa canción y dijo como que yo me quiero montar en esa canción. Que eso pasa mucho en, en digamos, en, en, en la industria, que artistas escuchan canciones de otros y dicen yo quiero montarme en esta, me gusta demasiado, yo quiero montarme a, acá. Eso pasó con J Balvin en, uh, con Altura, parece que Rosalía y el Guincho, el Guincho que es el productor, eh, digamos, general de Rosalía, le envió el tema a Balvin, y le enviaron el tema a Balvin porque eh, querían saber cómo su opinión. Y en un día, en un día, ya Balvin les envió todas las, todas las voces que era lo que conocemos hoy como con altura. Bueno, no sé, o sea, es, me gustó mucho la canción, no, sé, no estoy como siendo muy subjetivo, así que ¿tú qué opinas? ¿Qué malo? Bueno, ¿qué malo? No, pues, eh, malo... Malo es difícil, la verdad, en este tema buscar algo malo. No sé, no sé. La verdad, yo no le veo nada malo. Yo tampoco, yo tampoco no le, no le veo nada malo. O sea, la dirección, el concepto del video, brutal. O sea, como tal, es muy lo que tú dices. O sea, todas las locaciones parecen que son en Estados Unidos. Lo vemos por los restaurantes, por los automóviles. Eh, por las casas, sabemos que esto es algo de ya sea de Canadá, tal vez es de Canadá o tal vez en Estados Unidos estado. sí. pero me parece los que es muy artístico es, ¿Cómo es el tema de los niños? ¿Tú por qué crees que el tema de los niños? ¿Por qué los niños ahí? La verdad no estoy seguro, tal vez es como como yo lo por lo menos en el caso de Rosalía es donde está más que toda la puesta de escena de los niños, ¿no? Donde están siempre rodeándola Tal, yo lo que supongo es como que muestra que ellos son como una, la energía de ella, como que le dan, le dan poder y pues que también ella es un ejemplo también para, para, para ellos, y, pero realmente no tengo ni idea cuál sería, conceptualmente hablando, la razón de ser de los niños. Todos muy capos bailarines eso sí. Sí, o sea... Una de las cosas que sabemos que Rosalía se, se ha enfocado en su universo es el baile. O sea, Rosalía siempre ha puesto el baile como primero, sobre todas las cosas, digamos, en, en su puesta en escena, ya sea en sus videos o cuando se presenta en algún festival, en los Grammys. El baile es, digamos, el foco, uno de los focos principales para Rosalía. Me parece que acá, más allá de tratar de definir el concepto, es como lo que tú dices, la, la energía que generan niños como también para cambiar el panorama normal de que tenemos que ver adultos. No, son peladitos que una vez le meten eh, ese flow, ese, ese estilo que dice como que venimos acá cargando y como que nos vamos a tomar el mundo desde chiquitos. Bueno, eh, bueno, todo, todo, todo está, todo está buenísimo, todo está brutal. todo O sea, el director me parece que lo que digo, muchas veces, o sea, no. O sea, las canciones como tal, pensemos que el video tiene que acompañar o el video se vuelve para engrandecer la canción. Aquí lo siento como que el video y la canción, el tema, no necesariamente tienen que estar conjuntos, pero sí se siente que no pueden estar el uno sin el otro. Acabo de leer qué significa Tekken. Y sí, estaba razón. Eh, habla sobre el del videojuego. <risa> ¿Por qué? No sé. Sí, que de pronto el beat. El beat tiene algo por allá... Tum, tum, tum, tum. como de, de sonido arcaí. Se dice que en, en inglés, eh, ja, en japonés, sé que significa como puño de, de hierro. Lo que sí. los fans hace que se encaje como los temas de mafia, violencia, que están dentro del video de música. Sí se nota mucha violencia, sí se nota como mucha agresividad. Eh, como esa, esa, veo mucho como de protesta en cierta forma. Me hace pensar mucho en lo que está pasando hoy en día en el, en el, con Estados Unidos, con eh, la triste muerte de George Floyd. Sí. Pero sí, me siento como que es una, es una protesta en baile, es una protesta artística. Uh -huh. Lo otro que voy a resaltar es Travis Scott. Travis Scott es la primera vez que se monta en un reggaetón, porque este es un beat de reggaetón, aunque tenga diferentes eh, elementos y todo, seguimos teniendo los compases y el dembow que es. Y Travis Scott la partió, La partió, la, la primera vez que se monta en un tema así, primera vez que canta en español y yo ya me voy, chao. Bueno, ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué? Chao. Bueno, yo sí les digo lo, lo bueno y el aprendizaje desde mi punto de vista, digamos, adicional a lo que dice Jaito, como algo, algo a resaltar, creería yo, es es como que también se siente que es una canción experimento eh, que salió exitosa. que Esto es súper es, es difícil porque igual eh, tanto Rosalía como Travis son, son muy, muy diferentes. Entonces normalmente cuando vemos un junte experimentando con, tanto con sonidos como con el club de cada uno, normalmente pesa un artista más que el otro. Porque lograr ah, eh, un de, hay, el, el, el, el, el, el, el equilibrio es bastante jodido y creo que en esta canción lo lograron. O sea, yo no siento que Rosalía opaque a Travis o Travis opaque a Rosalía, entendiendo que ambos son unos artistas muy monstruos, ambos. globales, o sea, hay que entender que esta, este tipo de featurings ya se han vuelto como eh, algo más importante para la industria y muestra cómo la industria latinoamericana o la música latinoamericana está tomándose el mundo, o sea, poquito a poquito hemos visto como artistas como J Balvin han trabajado con Cardi B con Major Lazer vemos a Maluma trabajando con Steve Aoki una de las más recientes por ejemplo a a ver, aquí se me ocurre pues Bad Bunny con Diplo Karol G con Nicki Minaj exacto, o sea, como que ya esto se, está volviendo, esto se está volviendo como la regla de que podemos mezclar dos géneros y dos artistas completamente distintos, pero que tienen, que tienen un poder global muy fuerte y, uh, y así salen canciones como esta. Este es mi aprendizaje. Mi aprendizaje es como que eh, estamos viendo y estamos, aprend estamos aprendiendo que no es imposible hacer juntes de artistas de diferentes géneros o hay diferentes ideas o diferentes universos, ya ellos dos habían colaborado, pero como tal esta es la primera que se ve que es una canción propia, porque la anterior era un remix de Travis en el que se montó Rosalía, aquí es una canción que partió de los dos y me parece que esta canción va, va, va, va para todos los charts. Muy buena, muy buena y, y, y de acuerdo contigo, entonces... Es, no siendo más, comenten acá qué opinan de, de, de, de este tema, de este análisis, qué nos faltó ver eh, o qué, qué se nos pasó de pronto que ustedes crean, puede ser algo malo, bueno o aprendizaje. Y invitadísimos a, a suscribirse y a seguirnos también en nuestro canal de Richie Yaito para que conozcan nuestro, nuestros, nuestros temas y lo que también estamos tratando de experimentar. <risa> Nada, así que por favor suscríbanse, toda la información y, todos los, y todo lo demás está... ¿Aló? ¿Aló? Escucho algo como ahí sonando en el fondo. No sé si será yo. No, de pronto es que, es que tengo las ventanas abiertas, entonces de okay. pronto es un sonido de pajarito. Sí. Sí. No, no, no. Bueno, y suscríbanse, comenten, denle like y por favor eh, díganos qué artistas quieren que comentemos, qué análisis quieren que hagamos de qué canción. Esto ha sido todo. Front -tasters. nos vemos en el próximo episodio. Bye!